Bien chicos, bueno, entonces, continuando con la práctica 1, tenemos lo siguiente. El arqueo inicial de efectivo, consigna todo, el esto que está aquí, nos va a servir para poder hacer el arqueo de efectivo. El arqueo de efectivo inicial, que lo haces cuando recibes tu caja. En la parte inferior, vamos a tener las operaciones. El vendedor, que se convierte en acreedor, y el cliente, que es el deudor que se presenta cuando hay un crédito de por medio, como va a ser el caso de esta práctica. Cardosa es el acreedor, Rentiza es el deudor, el valor de la factura 567, al contado pagan 226 y la diferencia nos mandan a 30 días con una letra de cambio. Hablando de la letra de cambio, esta letra de cambio tenemos acá el librador. Que es quien emite la letra de cambio, en este caso va a ser Cardosa, y el aceptante que en este caso va a ser el deudor, que es rectísimo. Ahora, ¿por cuánto se emite la letra de cambio? Por 340,20, que es el 60% de estos 567. Esta letra se emite el mismo día de la operación, vale decir el primero de abril. A partir de ahí transcurren 30 días. Y esta letra se presenta al deudor a los 30 días. Este señor emite un cheque, ¿de acuerdo? Emite un cheque para cancelar la letra de cambio a favor del beneficiario o acreedor que debe ser Cardosa. Entonces, en conclusión, Reptiza emite el cheque a favor de Cardosa por 340,20. Muy bien, esto de acá, entonces, lo vamos a ver en el desarrollo de la práctica. Muchas gracias, nos estamos viendo.